¡La capital de los simios! Esta semana en Capital de los Simios... Aparecieron las señoras juanitas, políticos postulándose para constituyentes. ¿Cómo ser constituyente? Les damos los requisitos para pelearle a los grandes y hacer la constitución del pueblo. Tía Pikachu, Anati Yu, Varadit, ¿cuál es la mejor opción para constituyente? gobierno confirma interés de ministros en ser constituyentes y en nuestro segundo bloque a Boric ya no le gustan los independientes, <ríe> era que no <ríe> tristeza, llanto y lamento reinan en la izquierda después de su victoria pírrica Heraldo Muñoz se tira a presidente por el partido por la democracia, yo ya lo había predicho <ríe> grande profe, muere carabinero mapuche en la araucanía de cartón esto, bueno, del gobierno, ¿cierto? Eso es. Todo esto y mucho más, ¿en donde En la capital de los simios. <risa> Me enteré de que hubo gente que no le gustó que hiciéramos mucho el monito, el U-U-A-A. -A. ah no? ¿Por qué? No sé, lo encuentran como muy simio. ¿Sí? Sí, pero si somos simios, estamos, vivimos sí, en pues. una sociedad simia en este momento, sí, pues. así que les, sí. les digo de inmediato, tengan prendido el botón de sarcasmo donde dice ON. <risa> ¿Cómo está Don Tichon? Bien, pues profe, aquí estamos eh, después de una semana del plebiscito. Se puede sentar ¿Y todavía, cómo está? ¿no? ¿Ah? ¿Se puede sentar? Sí, sí, sí, me, me senté en eh, agua con para apretarme un poquito, ah. <risa> después de la violación de la prueba Créeme que yo todavía estoy tratando de... me cuesta caleta sentarme, estoy pensando en si no no la teletón, güey, para aprender a caminar ¿Ya? de nuevo <risa> <risa> Tuvo que um, inhalar oxígeno después de uh. esa aplastante victoria de la prueba No, oh, pero fue una violación increíble, güey Sí, hay que decirlo. Sí. <ríe> así que retráctese, profe, usted dijo varias veces, ganamos, ganamos, ganamos, y no ganamos, po. <ríe> no, voy a decir que ganó Chile, porque no, no creo que haya ganado Chile, porque... No, la verdad es que no, po. <ríe> sí. Pero sí me retracto de mi pronóstico, yo dije que votaba la mitad del padrón electoral, y efectivamente votó la mitad del padrón electoral. El problema es que le erré por un poquito nomás, y tantito en el cálculo, yo dije que ganaba el rechazo 53-47, y perdió 80-20. <ríe> <risa> Como que le falló un poco el cálculo, eh, un poquito nomás, digamos. no más, eh, pero está bien. No más tantito, sí pues. sí, pues. Oiga, ¿y cómo ve el ambiente después de esta eh, votación, después de, de este plebiscito? Uff, la gente está pero eufórica, pero eufórica al máximo. Sí, hasta que empezaron a aparecer todas las señoras Juanitas. Sí, pues. vi algunas con barba, eh. vi algunas peladas. Sí, estaba la Juanita Chaulson, la Juanita Longueira, la Juanita Baradit. <risa> Sí, por la Juanita Boric y todas esas Juanitas <ríe> que salieron a postularse para, para la constituyente. Pero lo más cómico fue el tremendo, pero energúmeno, pedazo de pi ¿De, en, en el ojo. Ah, sí, de quién de, de, de ahí. Uh, pero fue tremendo, pero tremendo. Pero, profe, yo creo que mucha gente sabía, así si sea cierto, si... Digamos, de que votando a prueba eh, los mismos políticos se iban a postular. O, o la gente pensaba que deben la señora Juanita o el, del buque, el caballero del buque manicero iba a ser la constituida. Es que es el drama. Empezó: del reino de los arrepentidos será el reino de los cielos, di reza el dicho por ahí. Chico. Y yo veía en Twitter, veía en todos lados como la gente de guerra vestidura. Diciendo que en el fondo, eh, ¿por qué celebra Piñera si nosotros votamos por tener una constitución nueva que la escriba el pueblo? Y ahí empezaba a apretarme la guata, pero o sabes que ya no podía... O sea, es que <risa> Tanto tweets que, que en verdad me... Oiga, profe, yo vi un tweet risa. re bueno, yeah. uh, fue como al, al día después, o no sé si fuera la hora o al día después, donde salía Maduro saludando a Chile por el tema de la, de la prueba. <risa> y en el Twitter... Eh, había un loco que decía yo voté a prueba pero ahora que veo hasta ah, me entró como un escalofrío en la espalda <risa> claro <risa> Evo Morales también salió a felicitar y uno dice ¿Sí? cuando salen Evo Morales Maduro y, y, y las demás tropas a felicitar eh, algo anda mal no, por supuesto me, sabía, me acordé wey. de Homero Simpson esto se va a poner feo <risa> se va a poner feo <risa> y más con lo que se están postulando señoras Juanitas pues. uy, pero la cantidad de señoras Juanitas que aparecieron fue increíble sí pues ¿quién fue uno de los primeros que ya aparecieron en esta lista de constituyentes mira una a postularse? una persona que es muy desconocida que, que igual ha estado re poco en política no ¿Ah? sé si le suena Andrés Sal Díbar. Ah, es, parece que él es carpintero. Sí, es un viejito carpintero, sí. que para los más jóvenes que no lo conozcan, él, él estuvo involucrado antes incluso del golpe de Estado en política, pero después ¿Ya? no, él no, no se metió en política, él, él es un señor Juanito como cualquier otro. Sí, ¿Sí? ahora es como Mujica, cría gallina. <risa> Efectivamente. Eh, ¿Quién más apareció? Bueno, eh, Longueira, obviamente, que él ya est se estaba tratando de, de proponer desde antes. Mariana Elwin. Mariana Sí, ministra de Educación, también señora Juanita de la esquina, y vecina, y ¿Ah, para sí? mar. Comune Oiga, Long comunera. Longueira le pidió que le dejaran un rapado de hoyo, ¿no? Claro, no, ese fue Charlson. <risa> ah. <risa> Pero en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Los mismos políticos de siempre tratando de tomarse. Esta, esta nueva oportunidad de, de seguir chupándole la teta al Estado Que era lo que nosotros veníamos diciendo desde, desde hace rato Lamentablemente, lamentablemente, el, no es que la gente no haya escuchado Sino que tenía sus expectativas puestas en otra cosa Es que claro, todos tienen las expectativas puestas en que las cosas mejoren Y que la constitución les solucione los problemas prácticamente Pero bueno, yo creo que mucha gente que votó la apruebo todo desde la emoción más que nada no desde la razón, como tal, porque desde la razón se sabe que la constitución no va a solucionar absolutamente nada, pero nada, nada. Eh, es que había que bueno, acabar hay... con la constitución de Pinochet. Eso también, también de ser el otro discurso, pero, pero también se sabía que la señora Juanita también está y todos los políticos ahí van a salir a, a postularse, porque para ser constituyente profe, ¿qué se necesita? Claro. Para eh, ser independiente, como, como la gente cree, como la gente piensa que cualquiera de nosotros va a ser constituyente. ¿Qué hay que, qué hay que, hacer? Lo primero que, hay que hacer? Lo primero que hay que tener es eh, ser ciudadano, eso significa ser mayor de 18 años con derecho a voto. ¿Y quiénes son estas personas que, que tienen que son ciudadanos y que tengan derecho a voto? Aquellos que no tengan pena aflictiva. o sea, los que no tengan, no hayan sido condenados a más de tres años y un día de cárcel. Todos ellos que. O sea, el, eh... ¿El Byron no puede? ¿Cómo? El Byron no puede. No, el Byron y el Kevin no. No. no, pues pueden, no. tampoco. Tampoco. Ah, entonces no, es en la Constitución del pueblo, pues po, por. No, po, okay. como la mitad del pueblo fuera. Sí. Po. ¿Lo otro? Te tienes que presentar para un partido político. Pero aquí es donde la gente va a decir, oiga, pero que esto no era, que, que no lo escogíamos, el 100% escogíamos nosotros la convención constituyente, la escogíamos todo el pueblo. Sí, técnicamente sí, el pueblo la va a escoger, pero... Como tenemos el sistema de Hunt, que funciona por tema de lista, si tú no vas por un partido político, tus opciones de ser escogido son prácticamente nulas. ¿Qué necesita un independiente? ¿Usted sabe Don Station? Yo tengo entendido que necesita un cierto porcentaje de las firmas según el distrito. Efectivamente, sí. Pero esas firmas tienen que ser ante notario. notario. No pueden ser una papel, un papel que salga a la calle y una firma. No, no. Tiene que ser ante notario. Efectivamente. O en su defecto pueden apoyar desde la página del CERVEL pero la gente tiene que entrar y hacer el trámite con su clave única y toda la cuestión. Ahora ah, yeah. se requiere el 0,4% de los votos, no del padrón electoral, sino de los votos obtenidos en la última elección de diputado en ese distrito. Mm. Y yo me puse a hacer los cálculos. Por a ejemplo, ver. en el distrito 7, que corresponde a Loprado, Cerro Navia eh, Quinta Normal eh, Recoleta, Independencia y Huechuraba tú necesitas, el 0,4% de los votos son 1.502 firmas de la gente que votó eso vendría siendo harto o es poco para pa, pa, pa poder ser un constituyente? Mira, es harto porque este distrito es muy grande y además el, el drama está en que eh, cada firma, lo notar esto la cobran mínimo a lucas, o sea, súmale 1500 por lucas, ya tenéis que tener una, un, un patrimonio de entrada bastante potente. Ah. Sí, ya aunque la gente, mira ya, tú si hay un personaje ya que la gente te quiere y la gente pague su su lucas por, por darte la firma ya, o vaya y se mete al Cervel y haga el trámite de todas formas, eso reciente da el Puntapié de, de entrada para inscribirte en la papeleta. No te da la. No dice quién que vayas a salir electo, porque tú vas a ir en una lista de independientes. Perdón, como independiente. Y los independientes no forman lista. Y esto sí que es súper importante y que lo entiendan. dando un video dando vuelta de, de Vía X, en el cual un abogado constitucionalista te lo explica con perite con manzanas. Pero te dice, por ejemplo, que en el sistema de Hunt, como se hace por listas, el que va independiente tiene que sacar más votos que todos los integrantes de la lista unidos. Y ese es el gran drama. Que por ejemplo en un distrito como el distrito 7 que necesita 1500 firmas, esa persona va a tener que competir contra 9 candidatos porque son 8 cupos y cada lista puede presentar N más uno, o sea, ocho cupos más uno extra O sea, nueve candidatos Cada lista va a tener nueve candidatos Entonces vamos a tener la lista de la de Chile Vamos con nueve candidatos La lista de la ex concertación con nueve candidatos La lista del fraude amplio con nueve candidatos La lista de los ecologistas con nueve candidatos Entonces esta persona va a tener que ser capaz de sacar más votos que los nueve candidatos juntos Ejemplo más ¿Pero claro. tiene por dónde, entonces? No tiene por dónde. Ejemplo más claro. Si tú te presentas como candidato independiente y sacas el 20% de los votos. Una votación espectacular. Claro. Pero las otras listas sacaron 23, 22 y 21, por ponerte un ejemplo. Te quedaste sin ser electo. Ah, aunque haya sacado como una mayoría. Sí, aunque haya sacado más votos que ellos. Porque ellos individualmente a lo mejor sacaron 8, 7, 5, 3. Pero se suman los votos de todos mm. en la lista. Y esos votos... Tú tienes que competir contra todos esos votos porque eres independiente. Los mismos políticos antes de la elección prohibieron que los independientes formaran lista. Porque era muy fácil decir, ya, yo voy como independiente, tú también, ya, sumemos votos, y en una de esas, no sé, pues si tú tenés más votos que yo, mis votos te apañan y tú puedes salir electo. Pero el Congreso dijo que no, antes de la elección del domingo pasado. entonces Pero y la gente no sabía eso. Sí, sí lo sabía. Mira, mira, a lo mejor no. A lo mejor creían que de verdad el pueblo iba a, iba a escribir la Constitución y que mientras más días estés parado ahí en Plaza Italia... ¿Ah? Má, más asegurado, hoy voy a tener tu cubo. No. Y empezaron a aparecer todos esos políticos que estaban en la banca. Que yo lo dije también hace varias semanas. Va, nos vamos a encontrar con todos estos desgraciados que lo único que quieren es seguir chupándole la teta al, al Estado. ¿Algunos se levantaron de la tumba? Sí, literalmente. Sí. <risa> literalmente. ¿Literalmente? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, empezaron a aparecer nombres bueno, el mismo día el lunes. Ese mismo día el lunes comienzan a aparecer nombres. ¿Quién era? Más... ¿No se quiso postular? ¿Quién? Piñera. <risa> Piñera, claro. <risa> eh, por ejemplo, apareció la famosa tía Pikachu. No sé si te lo ubica. ¿Quién es la tía Pikachu, profe? La tía Pikachu es una vieja que se colocó un disfraz de Pikachu y que ha estado ahí dando jugo en Plaza Italia durante todos estos tiempos. Y la gente la quiere y la ama porque es una vieja que se disfrazó de Pikachu y... Por eso. Entonces pues ella dijo, yo vez. quiero ser constituyente porque yo me gané el derecho porque yo desde el 18 de octubre que estoy aquí peleando por el pueblo. ¿Ah, sí? Sí, pues entonces ya tiene... Y porque se puso un disfraz y fue a ir para allá por Plaza Disneya sí. tiene un cupo asegurado, según ella. Claro, según ella sí, porque debería tenerlo. Y mucha gente así como, sí, tía, eres seca. Gaia, ya. Preséntate, sí, necesitamos de tu sabiencia. Artículo primero, ¿cómo ponerse un disfraz? <ríe> Oiga, profe, ¿y quién más? Yo tenía entendido que también, bueno, Taradit se sabía hace rato que eh, quería hacerte eh, prostituyente, perdón, constituyente. Sí, bueno, Taradit no apunta sin hilo, donde puede agarrar plata ese desgraciado va y va a tratar de agarrar plata. Anita claro. Tuyuk preguntó si había mano, así como, ¿hay mano para tirarse o no hay mano? <risa> ah, yo pensé que de la otra mano, no. en la paula <risa> claro. Eh, ofrecieron, incluso estaba la gente diciendo que tenía que estar el astrónomo José Maza. ¿Eh? No, pero él mismo dijo, no, ¿saben qué? Para estas cosas se necesita una expertise distinta y yo no lo tengo. Y no sé si usted escuchó las declaraciones Ay, de compadre sensato. Moncho. No, claro, creo que pues, compadre Moncho dijo algo similar. Dijo que en la constitución no era un juego. Y que la tía Pikachu obviamente que no era nadie como para... Eh, la desconoció, digamos, claro. para, para, para estar en una constituyente y, no, y, y me, tiene toda la razón del mundo sí, o sea, me sorprendió, y dije, wow, compare Moncho, bien no le hizo tan mal el copete, parece claro, con <risa> la falta <risa> de la <él> hora <risa> O la falta de claro Bueno, él es concejal por Quinta Normal, entonces como él ya está dentro Oiga, de los políticos, tampoco le conviene que salgan los políticos. Disculpe, profe, pero yo pondría al compadre Moncho en, en la constituyente, sí o sí, todo pondría. ¿Bajo qué porque artículo? El compadre, no, no, es porque él tiene el expertise de, digamos, eh, saber cómo funciona la economía. Mire, el compadre mocho es el único bueno en Chile que sale con cinco lucas, se va a un bar contrata cinco putas, se va en limusina y llega con vuelto <risa> y llega con vuelto a la casa entonces ¿cómo no vamos a poner así una emitencia? en <risa> todo caso, mira eh, no sé eh, si usted tendrá por ahí la lista pero se filtró la lista con los ¿Ah? posibles constituyentes elegidos por el pueblo, obviamente, para esta próxima constitución. ¿Ya? Sí, mire, acá tengo una lista, no sé si será la misma. Ya, vamos leyéndolo uno, uno a uno, ¿le parece? Ya, pues. Ya, Primero, Claudio Spiniak, Iska Siches, Jorge Chaulson, Karim Chaguán Pancho Saavedra. Carol Lance. Junior Playboy. Rodolfo Noriega. Corchea, Champuro, Corchea. <ríe> Eduardo Aras, Nicole, Nicolás López. Hanny eh. oh, La Nadia fácil. <ríe> Valewood. Que es su contraparte. ¿O será Balerot? No, es la Good, vale que es su contraparte. Ah, su contraparte. Sí, pues son la. La Nadia fácil con la Valewood. Se pelean ahí a ver quién tiene más seguidores. Ah, ya. Yeah. Leito Rey. Raquel Calderón. Arenito. Nelson Modi, la cora, la cora, la cora pues huevón. <ríe> Despertando al diablo. Hueito <ríe> Rey, po. ah, oiga, ¿cómo sería ese constituyente ahí uh, con la cora y Hueito Rey no, pero, en la mesa sentado? Sí, pero con el que le digo horas si se pasarían Rafael Garay. Ah, oh. que salió un video por ahí donde lo mostraba como candidato. Claro, pero era fake ese video, sí. Sí, sí, mira. Pero... Kenita <ríe> la Rey también. Fabricio H. Palma Salamanca. <risa> Nano Calderón Jr. <risa> Clavito Godoy. Inmortal, Clavito Godoy. Patricio, Tombolini, sí, Tom gran Bolini, perdón, Tom Bolini. O Twitty, Teago. Te sí, Jorge Ali. Ah. Ah, pero ese si puede no, pues si ese juego en Argentino. Pero si puede votar, puede ser constituyente. No. Ojo, que para ser constituyente tiene que ser nacional Tiene que estar nacionalizado No, y no sabe. No, ¿Sí? no tiene que estar nacionalizado Simplemente tiene que tener derecho a voto Así que nuestro amigo ¿Está ahí... seguro, bro? Sí, ¿eh? sí, no es efecto Mandela ni nada A nuestro amigo ya. haitiano, venezolano Lo, lo invitamos cordialmente a que se presenten también Para tener una, constitu... una constitución eh, eh, lo más Multicultural <risa> Claro. <risa> Oiga, el otro del rompi. Claro, no puede faltar Sergio Jadoe también Alberto Chang <risa> Nicolás Copano Jorge Baradí Álvaro Salas Celestino Coro si no lo meten en la lista se tira huelga de hambre. <ríe> <ríe> <ríe> Petro Carcuro. Daniel Mata Mala, perdón. La tonquita, Tonka tomisic. Anita Tiju. Mauricio Jürgensen. El Martin Cárcamo. Natalia Valdebenito. Kramer. Waikipan. Guay, sí, sí, muy grande. Mónica Rincón. Daniel Alcaino. Jacorito. Marcelo Pablo Bartichoto. Andrónico Luxi. La comandante Claudia. Alias Chanchelet. Natalia Compañón. Sebastián Dávalo. Era que no. Javiera Blanco. Sí, la, la, la del niño. Magdalena Viñera. Toda en familia ahí. Luchito Jara. Arturo Salá. Nutelo. <ríe> Silvia Rux. <ríe> Contralorito. <ríe> Carlita Jara. Anita Alvarado. No podía faltar DJ Méndez también. Benito Espinosa. El fiscal Jorge Abbott. Y la fiscal Chime, Jimena Chang. Florencia Lagos. Pedro Carvajalino. Augusto Pinochet y Arpo también. El chino y chileno. La Rayen Citaraya. Y por último, Fernando Caradima Oh, están buenos los constituyentes. Profe? ¿Qué constitución cree usted que saldría de ahí? <risa> Ahí, a ver si se si, si eligen algunos de estos güeyes Yo me voy de chique, me digo el tiro. Pero mira, sabéis que pensándolo fijamente, capaz que en una de esas, pero capaz, si digo que capaz, que estos desgraciados escriban mejor que la que van a hacer los primos políticos. No, ¿sabes que me tinca mi profe? Que estos güeyes van a llegar, van a cobrar y así. ¿Sabes ¿Qué pasa ¿Qué, qué ser una constitución? ¿no? cambiemos alguna letra, alguna coma a la actual, eh, que nos firme este güey de Pinir y chao, nomás nos vamos para la casa. Claro, así como, mantengámosla hasta la vez. Artículo 1. ¿Se cambia o se mantiene? Se mantiene, listo ya Artículo 2 Claro ¿no? Hoy estaría bueno De hecho, el, el gobierno dijo que no se iba a llegar con una hoja en blanco Como todos creían Ah, ¿no? No porque supuestamente llegar con una hoja en blanco es sentarse y decir, ya, ¿quién tiene la palabra? Ya, ¿y ahora qué hacemos? Eh, yo creo que podríamos hacer esto, ¿no? Mejor no. No, se va a ir como un cronograma en el cual va a decir, ya, primer capítulo, se va a tratar de esto, bases de la institucionalidad. Tiene que hablar de esto, de esto y de esto, ya. Eh, eh, constituciones comparadas en el mundo, ya. Tenemos en distintas constituciones que se refieren de esta forma a lo que queremos, ya. ¿Cómo la escribimos? Obviamente van a haber muchos, como son políticos, que van a traer la pega hecha de la casa claro. Bueno, no sé si esa sería la palabra propiamente tal, traer la pega hecha porque va a ser copiar y pegar un copy paste de otras constituciones Oiga, pero usted sabe si se van a respetar algunos artículos de la constitución actual o... No, con... ¿A, eso se re... a eso se refería Piñera o... o, o? No, Piñera se refería como que iba a haber como un, una base ya, una, una columna vertebral, y que a esa había que irle poniendo lo, los distintos artículos. Pero el concepto de hoja en blanco propiamente tal no te garantiza que ningún artículo se mantenga. Ah, ya. O sea, pueden cambiar todo. Oye, es complicado, profe. Yo otro día escuchaba a Matamala y Matamala decía que algo de, de, de la el artículo sobre la propiedad privada decía ¿por qué es tan importante la propiedad privada si choca con otros derechos sociales? algo así, o sea, él opinaba poco menos que se debería sacar ese artículo o esa indicación para que no chocara con otros derechos sociales, no, la verdad que no sé a qué se refiere pero yo creo que eso es importantísimo que quede en una constitución es que sin propiedad privada, donde el Estado se haga cargo de todo, lamentablemente nadie va siquiera a querer tratar de, de invertir o tener algo en Chile porque no va a tener eh, razón de ser, o sea, si no se respeta la propiedad privada, que es como lo más sagrado, eh, uh -huh. chuta, no, no sé, porque como yo ande por la calle y alguien me pega una patada y me robe la bicicleta y no, ¿por qué? Porque da lo mismo. Bueno, eso pasa igual de <risas> eh, Sí, pero, pero es que eso es, es punitivo, entonces... Sí, ¿no? a, a, acá que no, que no sea punitivo uh -huh. eh, se, Llegaría a ser horrible En el fondo claro Oiga profe Y antes de continuar Tenemos que saludar A nuestro gran oficial Que es Rolandino Y PTV, Que es la nueva forma De, de ver Efectivamente Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido Veo más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicitamos en su demostración gratis de tres horas Y si mencionan a Capital de los Simios Tendrán un descuento al contratarlo Para más información directamente al Whatsapp de Rolandino El más 569-78-690812 Más 569-78-690812 Rolandino IPTV La nueva forma de ver televisión Buena, buena, grande Roland buena. Que está revisando oiga. y ya habían en más de 6.400 canales Ah, carita sí. Y cada vez Tenimos y cada para vez oiga, están no agregando hay... canales más, sobre todo cuando hay eventos y cosas así, usted sí. puede ver, por ejemplo, todos los partidos de la Champions eh, por transmisión de distintos países. Si usted la quiere ver en Excelente. inglés, por ejemplo, si usted la quiere ver en árabe, lo puede hacer. Así que, sí, pues. no hay Oiga, una recomendación para pa Roland. ¿Mm? Lo, las grandes empresas nos están copiando el eslogan, así que ahí vamos a, sí. a poner acciones judiciales sí, <risa> sí, verdad, sí. contra las grandes empresas sí. que no es posible que nos copien el eslogan sí pues, la nueva forma de ver televisión sí exactamente sí que <risa> que no vengan, que nosotros partimos primero con esa cuestión bueno, Roland, Roland fue el primero Ajá. que con esa cuestión así que que, que no vengan a pasarse vivo <risa> como, lo Oiga, que, profe, como lo que se está pasando de vivo ah, cu ¿Eh? cuénteme este ah no yo creo que íbamos a hablar del mismo tema es que le quería hacer una pregunta ¿Sí? porque yo por ahí vi que habían algunos ministros que se estaban tirando eh, o sea, tenían alto interés de ser uno de los constituyentes más ¿no? efectivamente, claro, los que se querían pasar de vivo en este caso eran los ministros, subsecretarios intendentes y gobernadores que varios van a perder su puesto por el tema de las elecciones ¿eh? ¿Ah? Porque la el gobernadores e intendentes se van a escoger Oiga, pero los eh, Digamos, intendentes y todo esto Bueno, yo entiendo que lo elige El presidente el presidente Exacto, eh, hay algunos que salen ahora Con la elección próxima Claro, porque van a haber muchos que van a, se van a escoger Por, por el lado de la, de la izquierda o la centro izquierda, entonces muchos van a quedar sin pega Pero ahora un, un ejercicio, por ejemplo ¿Él tendría que renunciar a su cargo? Claro, mira, tiene hasta El 11 de enero para poder renunciar al, a los cargos Y si quiere ser eh, diputado o senador Tiene hasta el 21 de noviembre O sea que aquí vamos a ver varios cambios Dentro del... Sobre todo yo creo que con los ministros Que se van a tirar a, a diputados y senadores pero van a existir muchos eh, intendentes, gobernadores o jefes de regionales de servicio, como Seremi, ¿Mm? que no los conoce ni Dios. Y ellos sí van a renunciar el 11 de enero para, para poder postularse a la, a la constituyente. Ahora, ah, bueno. obviamente, eh, algunos de oposición al tiro quisieron sacar una ley para prohibir esto. Pero es como ya sobre la marcha, ya... no sé, la verdad es como que... Pero si un eh, ministro renuncia a su cargo, queda libre de cualquier, eh, digamos... Eh a libre disposición para pa poder postular a cualquier cargo, ¿no? Por eso, si sí, hasta el 21 de noviembre él puede postular a cualquier cargo, incluyendo Presidente de la República. O sea, tendrían que renunciar ahora ya. Sí. Por eso. Yo creo que ese mismo día 21 de noviembre van a van a renunciar muchos ministros, pero ojo, para el 21 de noviembre es solo para los que quieran ser diputados o senadores. Ah, ya. Los que y para ser constituyente, para ser constituyente el 11 de enero. O sea, ellos van a tener más ¿Y? tiempo para, para seguir chupándole al Estado ¿Eh? un mes más de sueldo y después ya pueden tirarse a, a constituyente. Claro. Ahora, ¿Y ¿Hay algún nombre, alguna persona que ya haya...? Eh digamos, dicho que tiene interés en ser o ya diputado, senador o, o constituyente como tal? No, no, pero el, el, el gobierno salió a decir eso para ver cuál era la reacción de la oposición y obviamente ellos quisieron tirar una ley ahora, lo que dice la ley 21.200 sobre las incompatibilidades es que al momento de presentar la candidatura, van a cesar en los cargos las siguientes personas. Los ministros de Estado, intendentes, gobernadores, alcaldes, consejeros regionales, regionales concejales, subsecretarios, secretarios regionales y ministeriales, los famosos Seremi, jefe de servicio, miembro del Consejo del Banco Central, miembro del Consejo del Servicio Electoral, miembro y funcionario de los diferentes calafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, así como los del Tribunal Constitucional, Tribunal de Defensa Ley de Libre Competencia, Tribunal de Contratación Pública, Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales consejeros para el consejo de la transferencia, miembros activos de la Fuerza Armada y de Orden y Seguridad Pública, o sea que ningún militar, ni carabinero, ni PDI va a poder postularse a la, a la constituyente, en caso de hacerlo uh -huh. va a perder su calidad, y ah, otros yeah. empleados fiscales, pero ojo, en el caso de otros empleados fiscales, por ejemplo, tenemos a profesores que están bajo el estatuto docente, tenemos a médicos que están en el hospital, Ya, ellos van a poder hacer uso de un permiso sin goce de sueldo mientras dure la convención constituyente, o sea ellos, ah, ellos ¿no podrían claro pero pero no van a perder su cargo ah ok entonces muchos de ellos van a poder presentarse libre tranquilamente sin perder su cargo mientras dure el, el proceso constituyente ¿Pero qué gracia tiene para un profe eh, mantenerse en su cargo si con el sueldo que le van a bajar los te gana más? Eh, sí, po, pero en el caso de salir electo, en el caso de no salir electo, ah, claro. vuelve a ser profesor. Porque lo que pasa es que para ser profesor en, un, en el sistema munici en el municipal, eh, tienes que matar a alguien para que te den el puesto de titular. O si no, te dejan a contrata, que te tienen que estar renovando todos los años. Claro. Entonces ahí perderías tu vida laboral. Pero, qué buena info, pero imagínate, para mí lo más terrible de todo esto es que el gobierno va y te lanza un plebiscito, se pone de acuerdo con la oposición se levantan las manos victoriosos, la gente acude en masa a votar a favor del gobierno a favor de este, de este pacto y de este nuevo plebiscito, al enterarse de que Piñera votaba a prueba y no rechazo mucha gente se emputeció y quisieron pero dar igual vuelta a su pero. voto, sí, pero quisieron dar vuelta a su voto y ya no podían más encima, eh, ellos pensaban que la constitución le iba a escribir la calle, o sea había gente en verdad había gente muy buena y más encima, al tiro sí. al otro día, el gobierno sale le dice, no, sabes. qué? aquí tenemos a Cerem, y ministros y consejeros que, que ellos quieren ser constituyentes y en el fondo sentarse a escribir la nueva constitución. Y yo me acuerdo que en el capítulo pasado hicimos un análisis y calculamos más o menos cuán, cuánto iba a ser. Y la izquierda no va a obtener los dos tercios que necesita. Así que... ¿No, cree usted? No, no creo. No creo que ni. No, porque mucha de esa gente que votó a prueba en verdad era partidar del gobierno. O no te cree, era votante de derecha, sí, sí Mira, para esta elección no es obligatorio votar Y todos los jóvenes que fueron a votar en forma épica para cambiar la constitución de Pinochet ¿Mm? Todos ellos se sienten defraudados y están así como Ah, ¿en qué me metí? Ellos no van a ir a votar por un candidato X no, están ni ahí. Ellos no van a ir a votar en esa, en esa elección. A lo mejor van a, ir a votar en el plebiscito de salida. ¿Y si van los candidatos que nosotros dijimos, ellos tienen poder popular? No, sí, mira, que aparezcan en la tele es un factor. <risa> Como por ejemplo, la arañita Maestro Cini salió electa con un buen porcentaje de votos. Pero era porque era Maestro Cini, o sea... Claro. Era porque era... De hecho, en el distrito donde yo vivo salió electa Maestro Cini, Sale electa la Erika Olivera y Sebastián Keitel porque ah, salir sí porque eran conocidos y le ganaron a políticos añejo como el, el antiguo presidente del PPD Gonzalo Navarrete que había sido alcalde de Loprado y supuestamente iba de ganador y terminó con la cola entre las piernas Ay. sí no si sí, fue, fue bastante potente esa cuestión dieron bastante sorpresa entonces sí puede que mucha gente por ejemplo diga ah a mí me cae bien el juez Stingo Daniel Stingo que dijo que se iba a presentar eh, como constituyente y ahora me parece que Revolución Democrática le estaba dando un escaño, un, un cupo ahí tienen que analizar ellos en, en dónde le puede ir mejor, van a hacer encuestas porque todo esto es política, sí, tú obvio. no te vayas a presentar por cualquier distrito, te vayas a presentar donde seguís más votos, está claro Exacto. entonces ahí ellos van a empezar a hacer un, como una encuesta a nivel nacional, en dónde es mejor visto el juez Daniel Stingo, como para llevarlo ahí y tratar de que salga electo pero bueno, le digo ah, juez, yeah. abogado, porque el loco se si hizo famoso en la tele por ser juez, pero el loco nunca fue juez es un abogado, sí. que, que que Hablar, tú toda la cuestión, pero aparte de eso, no. En síntesis, profe, la señora Juanita va a estar solamente para servir el café en la constituyente. Efectivamente, la señora Juanita va a estar en la constituyente sirviendo el café. Exacto. Qué triste. Qué triste. Oiga, va a... Vamos Por... sí, a una... una pausita mejor. A una pausita, profe. Pero. Te lo dije. <risa> sí. <risa> <risa> pero qué tal también si los dejamos con un audio que es bastante. Eh, digamos. Eh, jocoso, por decirlo menos, eh, donde se ve claramente, o sea, se escucha claramente, eh, ¿qué piensa un votante de la prueba? Un votante promedio de la prueba. Un votante promedio de la prueba. Sí. Vamos eh, con ese audio Itch. y volvemos de la pausa. Pablo Silva. ¿Perdón? Pablo Silva Yendi Pablo Silva, ¿usted viene a sufragar? Sí. sí. ¿Qué lo llama al derecho que pueda venir a, a tener esta, esta, esta oportunidad de participar en el plebiscito? Al sí o no. No, no, no. A, ¿Al derecho de cuál? Al derecho de sufragar en este plebiscito 2020, para cambiar lo que es la Constitución. Yo cambiaría la Constitución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos mal, pues. ¿Sí o no? Cuéntenos. Estamos mal y me gusta más el... el ¿Cuánto se llama? El, ay, el Pinochet.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 más 569 78 69 08 -12. Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión La capital de, la capital de los simios, de los simios. Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado. La capital de los simios. Ya no vamos a hacer más el mono para que la gente no se sienta mal. No, lo vamos a hacer <risa> un mono sexy. <risa> <risa> es en vez de mono sexy, profe, parece mono con sed Eh, sí, salud por eso <risa> Salud por eso <risa> Oiga, profe, ¿y dónde nos pueden encontrar? Dígale a nuestra querida audiencia ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Verdad, pues? ¿Dónde nos pueden encontrar? A partir del día lunes, tempranito en la mañana, aparecemos nosotros por Spotify Ya por la tardecita, vamos a aparecer en YouTube El día lunes a las 10 de la noche, estreno en la radio punto FM Punto .cl para todo Chile y el mundo, así que no tiene excusa para no poder escucharnos, también vamos a estar presentes en nuestras redes sociales Capital de los Simios con K nos puede encontrar en Youtube, nos puede encontrar en Facebook, nos puede encontrar en Instagram eh, nos puede encontrar en Twitter y, y, y, y en Twitch vamos a estar haciendo unas transmisiones yo creo que a partir de la próxima semana ya donde vamos a tener unos campeonatos bastante interesantes y si nos quiere putear, si nos quiere felicitar, si nos quiere hacer cualquier cosita contactar para eventos, cumpleaños Infantiles, cosas así. Sí, pues. <risa> Matrimonio, bautizo. Claro. Capital de los simios, esa conca. Capital de los simios, gmail.com. Mire qué fácil. Excelente, muy bien, profe. Sí, ahí nos encontramos. Déjale. Nos... ¿Y quién más se encuentra eh, triste, llorando por eh, los rincones, por los independientes, profe? Eh, está, no, están llorando, pero, pero a mares, a mares. De hecho, fue tanto el, el, el tema del llanto que surgió un un tema que sale, te lo dije. ¿Sí? sí, el famoso te lo dije el Pero ese te lo dije va dirigido a alguien específico A nuestro querido amigo Amante de la cerveza En la cabeza <ríe> Amante de la cerveza en la cabeza, sí, sí. ¿Dónde? Se ve la... el, el, se el pelo con cebada Sí, <ríe> dicen que el lúpulo le, le, Te hace que el pelo te quede más claro. Más aireadito <ríe> El Hugo Gutiérrez Chico <ríe> Hugo Gutiérrito <ríe> Oye, yo cacho he que por ahí Alguna alguna onda hubo los dos se parecen <risa> todo caso ¿no? yo yo que voy, me haría una <risa> <Claro. El risa> si de marido una bni el forzado de Gutiérrez <risa> sí. es que igual de prepo que el otro igual de feo y se parecen los ¿no? dos sí y lo peor de todo igual de doble estándar que los dándose vuelta la chaqueta y nah, tengo pero pruebas siempre. para comprobarlo ah sí sí qué pruebas tiene profe Mire, Gabriel Borix, antes del plebiscito, desde su cuenta oficial de Twitter, publica Desde el Frente Amplio estamos comprometidos en asegurar que independientes Y lo pone con negrita Tengan Deja. iguales oportunidades para ser electos en convención constitucional Y que además, proceso constituyente, tenga activa participación ciudadana, también en mayúscula Seguimos ¿Cuándo fue eso, profe? Repítalo. El 23 de septiembre. Ah, ya, o sea... Asombre. Podríamos echarle la de que estaba en 18 todavía, ¿no? Claro, con el 18 chico puede ser. Ya. Lo que pasa es que un día después del plebiscito, o sea, la vuelta a Chaqueta fue brutal, diputado Boric y proceso constituyente, no hay una virtud en sí misma en ser independiente. Pinochet era independiente. Andrónico Lusic es independiente. Independiente puede ser cualquier cosa también. ¡Wow! Mire usted, por la boca muere el pez ¿Qué consecuencia la de Boris? ¡Oh, qué elegancia la de Francia! ¡Exacto! <risa> ¡Oh, el desgraciado la cagó! Y la Pero gente que... tanto que lo quiere, el barboncito, el jovencito Pero... lindo, revolucionario. Que... Este es el síndrome, el... o sea, el síndrome, el síntoma del síndrome. Ahí sí, el síntoma del síndrome de político, ¿Eh? antes de la elección para embolinarle la pérdida a toda la gente no, no, sí, independiente sí, vamos los independientes con uh, los independientes llegamos al poder y ustedes independientes van a construir esta nueva constitución pluralista del pueblo democrático, al día siguiente o sea, el, el cadáver no, no, no alcanzaba a estar ni, ni tibio ¿No? ¿Y quiénes son los independientes? No, el independiente puede ser cualquiera. ¿Está Pinochet independiente? No, ¿y, ¿y qué? ¿Hay alguna gracia en ser independiente por sí? No, me, me, que me... se joda el independiente. ¿Por qué? ¿Pero qué te está diciendo con eso? Nosotros, los políticos, los de verdad, somos los que tenemos que hacer esta nueva constitución y usted, señor señora, no se vaya a confundir con cualquier independiente. Vote por nosotros, por nuestras listas parlamentarias, denos su voto de confianza porque nosotros sabemos hacer las cosas. ¡Claro! Vendido de mierda. <risa> <risa> Oiga, me acordé de ese eh, eh, capítulo de los Simpsons cuando van a Cuba. Y el señor Bern le entrega el billete de un millón de dólares a Cacastro. ¿Puedo ver ese billete? Sí, pues sí, señor Bern le pasa el billete eh. lo, lo mira y lo guarda. Y señor Berns, ¿me puede devolver el billete? ¿Cuál billete? Y ahí lo que baja la vista así como dejan en una balsa de vuelta a Florida. Y vos está haciendo exactamente lo mismo, o sea, los independientes los independientes, antes del plebiscito de los independientes, y ahora, ¿qué independiente? ¿Cuál es independiente? No, no hay independiente. No, que sea independiente nos se figure que sea bueno. No, y lo peor es que, desde. Después viene la otra vuelta de chaqueta. ¿Cuál? Porque aparece un independiente que tiene un poco más de arrastre y que le puede asegurar voto. Y le dicen: Pero venga para acá, usted, señor independiente, eh, Daniel Estingo. Ah, Estoy presente con nosotros por revolución democrática no hay ningún problema aquí desde el fraude amplio le damos un, un cubo para que usted se pueda presentar y ser constituyente y así nosotros sacar más más ¡qué y ching ching <risa> oiga profe pero uh, a pesar de todo esto de la puerta de chaqueta de boni y de mucho en todo caso yo tenía entendido que igual la izquierda no estaba eh, digamos con una, con un ánimo muy eh, ¿Cómo decirlo? Con un ánimo muy eh, grande por este plebiscito. Igual había lamento, igual había llanto, tristeza, eh, porque si bien ganaron. Eh, la gente igual está pidiendo que no eh, intervengan los partidos políticos en él Yo sé que a lo mejor es una cuestión súper, eh, digamos, imposible Porque los partidos políticos sí o sí tienen que intervenir Pero claro, el, el, la gente como, como Boris, eh, ellos juraban que eh, el, el plebiscito lo habían ganado ellos poco menos Don Estechon, ¿por casualidad usted sabe quién fue Pirro, el rey de Epiro? Eh, no ¿No? No, no ya. todavía no juego el, el hecho con Fire 3. No. <ríe> <ríe> <ríe> todavía no lo juego. <ríe> Pirro, el rey de Épiro, fue un gobernante que logró una victoria sobre los romanos. Ya, ya hace el año 280 y 279 Cristo El drama es que esta victoria que él obtuvo fue tan devastadora para él mismo también que él dice: otra victoria como esta y volveré solo a casa. Andre. ¿Qué significa esto, sí? Que obtienes la victoria, pero la victoria te causa tanta tragedia que al final esta victoria que es ganada a un costo tan grande no la va a disfrutar. ¿Y por qué diablo estoy hablando de esto? Porque lo que acaba de pasar en esta elección es una victoria pírrica. Eso que a eso se refiere con pírrica. Sí. Una victoria que fue ganada con tanto esfuerzo, que incluso, más que el esfuerzo, que el, eh, una victoria ganada por esfuerzo puede terminar siendo buena. Pero todo ese esfuerzo que eh, terminó afectándote tanto a ti, que prácticamente daba lo mismo si ganaba o perdía, igual iba a terminar perjudicado. En este caso les pasó eso. Mucha gente, yo la vi celebrando y decía, sí, por fin quitamos la, la constitución de Pinochet. Sí, por fin nosotros, el pueblo, vamos a poder escribir nuestro propio destino, nuestra propia constitución. Sale Piñera a hablar. Bueno, en verdad no duraron cuánto fue media hora Habla Piñera Diciendo así como que Ha ganado el país en el fondo Y que, está, y que y todavía hemos ganado Y la gente que pensó Que estaba votando en contra de Piñera Ve que Piñera estaba por el apruebo Gente no lo podía creer Había gente que decía No, si Piñera estaba por el rechazo Y la Vin también Y luego le decían No, weón, bueno, votaste por, por ellos en el fondo Porque le estáis siguiendo el juego a ellos Ya toda la casta política Porque después más encima Le llega el balde de Agua Fría Enterándose de que No van a poder escribir la constitución tal cual como se lo prometieron en la franja, si ¿sí? eso es lo más terrible. En la franja de la prueba salía el kiosquero ahí, que él había escrito la constitución. Mentira, man. Entonces, al de final la... fue para los mismos partidos políticos el, el, el beneficio. Miren, o sea, tiene cualquier sentido lo que usted está diciendo, profe. Eh, la verdad es que si bien fue un, un, una victoria la de la prueba, eh, al final, como dice usted, va a ser una victoria pírrica, en el sentido de que eh, van a haber muchas consecuencias con esto o sea, claro, se ganó a costa de eh, tener dos años de incertidumbre dos años de posiblemente cero eh, inversión pues, dos años de, de mucha cesantía dos años de, de estar sin saber qué va a pasar cómo van a ser la constitución, cómo la van a cambiar quiénes la van a cambiar porque a esta altura no se sabe nada y, y empezar la pelea al día después o a los dos días después al tiro empezaron con las listas, todos los partidos políticos ya tenían cocinadas sus listas políticas, entonces ahora ya empieza el, el periodo donde se empiezan a candidatear todas estas listas políticas y ahí es donde la gente se quedó de brazos cruzados diciendo, guau, yo pensé que en verdad el pueblo iba a inscribir esta constitución uh -huh. y fue como, jaja, te lo dije es que si usted analiza, profe, un poco eh, la gente de la votación de la prueba era mucha eh, diversidad la que había, no así por ejemplo la gente del rechazo, la gente del rechazo que rechazar eh esta constitución bueno algunos para que no se cambiara como tal o algunos para que se reformara posteriormente pero con más mesura ¿ya? teníamos esas dos digamos escenarios pero la gente la prueba usted tiene por ejemplo una diversidad muy grande de opiniones de pensamientos porque había personas que votaron eh, pensando que la constitución les va a cambiar todo había otras personas eh, que votaron eh, con eh, digamos conveniencia política ya otras personas también que votan eh, pensando en que esto a lo mejor si no se va a cambiar eh, de manera total Pueden haber algunos cambios que puedan mejorar pero no así, echarle a la basura todos estos todo tiempos de, de progreso que ha tenido el país. Entonces ahí van chocando las ideas, van chocando las posturas también. Sí, no, y, y lo más terrible es que de verdad había mucha gente que pensaba que la Constitución le iba a escribir el pueblo. Y esa gente de verdad estaba así, pero muy afectada, estaban tristes, eh, como dice, decía el, el, el, la baja del título, tristeza, ¿Mm? llanto, lamento, reinarán desde hoy en Babel. Claro. <ríe> Se ha muerto la Constitución, <ríe> todo ha quedado okay. en silencio. <ríe> y ahí quedaron. Triste, arrepentido, pensando que estaban votando en contra de Piñera, cuando en verdad estaban votando a favor de Piñera, y. pucha, qué lindo cuando les pasa. <risa> Chupita, profe, pero es que lo malo es que esto nos afecta a todos. Lamentablemente, yo, aunque, no sé, por haya votado chazo, usted haya votado chazo, las personas que no hayan querido, digamos, cambiar tan radicalmente toda la constitución, les va a afectar igual, porque estamos. somos ciudadanos de este país y lo que se haga acá nos afecta igual Sí, pero todavía nos quedan batallas Todavía tenemos <ríe> tenemos la oportunidad de escoger a buenos constituyentes Recuerde que ellos necesitan dos tercios Para poder claro. exponer sus ideas totalitarias Marxistas, Leninistas uh -huh. Nosotros Oiga, con dos tercios podemos re Rescatar la libertad Y por eso es que escoger a gente uh -huh. constituyente Que se preocupen de la libertad Y no a estos vendidos que nos llevaron a esto Claro. Ah, no. <risa> lo dije y qué. <risa> ah, ella la lleva <risa> <Claro. risa> Oiga, profe, ¿y ese mismo día o al otro día ya empezaron la candidatura presidencial? ¿Cómo? Al tiro, al tiro. Al tiro. Al tiro. Mira, había uno que lo hizo, eh, se tiró al, al agua, justito antes del plebiscito que fue el eh, Pancho Vidal. Y luego ah, fue, tiene... ¿Fue el mismo día o fue antes? Fue unos días antes, fue como el día jueves. Sí. Sí, así como como ya nos hablaba del plebiscito por el tema de, de que no se puede hablar por el plebiscito. Ajá. Él, aprovechando ese silencio que se hace antes de los comicios, aprovechó de tirarse como candidato. Para obtener pero, toda la atención de los medios, ¿no? Fue muy inteligente. Pero yo no, no recuerdo haber visto que haya hecho un lanzamiento oficial de la candidatura o, o lo hizo. No, lo hizo muy, en forma muy muy pequeña. Ah, como ya. para no apagar todo lo que venía con el aprobio y el rechazo ah, okay. pero sí se instaló en todos los medios que Pancho Vidal estaba en campaña y el día lunes tempranito en la mañana en el hoyo ¿Eh? porque ahí ¿Qué? hicieron la, el lanzamiento de campaña era aldo Muñoz Heraldo Muñoz perro. Heraldo Muñoz sí se pues, bueno, pone más fome que Rato <risa> hoy el gallo fome en verdad tú lo miras y te das sueño perro. sí pero él confirma en este caso su candidatura bueno técnicamente es precandidatura preferencial porque él va a una primaria Quiere ir a una primaria abierta con Francisco Vidal y con quien, con quien se le cruce. O sea, él decía que eh, tienen que salir muchos candidatos. ¿Mm? No, pero hay una frase especial que, que, que me encantó. Ah, dice, respecto a la candidatura de Francisco Vidal, manifiesto que, perdón, manifestó que me parece muy bien que otros compitan. Es parte de la democracia y que lo haga Francisco Vidal me parece que está en todo su derecho. Y si hay otros, bienvenido. Que florezcan mil flores. Este es un Uch. momento donde la democracia se enrobostece. Cuando hay distintas miradas, perspectivas, soy optimista sobre el futuro y sobre las postulaciones diversas y el debate que hay sobre un país preferido, un país del futuro que necesitamos todos y todas. ¡Qué lindo! qué habla lindo, si Le no que estamos en primavera, güey, es a que florezcan mis flores Y se me vino al tiro la mente, es Alberto Plaza Que se acceden ah. las voces En no, una yo canción Yo lo vi vestido de ángel recogiendo flores <risa> Ajá. y tiene que bueno él va obviamente por un, por una primaria abierta pero él va por el estaría yendo por el PPD Ajá. Pancho Vidal me parece que estaría yendo por los socialistas entonces Oiga, profe, falta... ¿Sí? yo quería preguntarle sobre el tema de las primarias más o menos para que la gente entienda y yo también para entender un poquito estos van por bloques por partidos políticos o por digamos eh, como decía antes bloques políticos por ejemplo entiendo que Vidal y Heraldo Muñoz son de la nueva mayoría ya Claro. Eh, ellos son de distintos partidos políticos, ¿cierto? Sí, son de distintos partidos pero, políticos, es más, incluso pueden ir de un mismo partido político dos o tres candidatos. Pero por ser de eh, el bloque, digamos, de la nueva mayoría, ¿ellos tienen que sí o sí ir a la primaria? Porque, eh, digamos, la coalición se lo exige, ¿algo así? No, no. A ver, ¿no? Eh, en este caso, el, las elecciones primarias se pueden convocar eh, cuando un, un conglomerado así lo requiera. Por ejemplo, eh, hubo una elección que me acuerdo que no fueron a primaria y fue devastadores para ellos, me parece que cuando ganó HLE, ah no, sé, sí, también fueron a primaria. Eh... Pero mira, por ejemplo, la concertación va a presentar varios candidatos. ¿Por qué es bueno para ellos ir a primaria? Porque van a tener un mes de campaña gratuita. O sea, el Estado les paga y ellos van a tener tiempo y disposición para que la gente los conozca. Si tú no vas a primaria, probablemente como coalición pierdas. Entonces ahora todas las coaliciones están buscando o inventando candidatos. En la derecha. Tenemos a Lavín, que vació, sí. Evelyn Matei. ¿En la derecha, Lavín? Ya, pongámosle no, ahí Ya, ya sin ahí. Seré, bueno, si no es de derecha, Sí, pero ahí en ese bloque, ya. Ya. A Chile, vamos, ya. ya. Tendríamos a Lavín, tendríamos a Evelyn Matei. Que se presentó para darle validad a la mínima ¿Sí? a Manuel, Manuel Noceo Sandón, que yo estoy seguro que se va a tirar, o no sé, otra vez, ese uno sí. nunca sabe nada, bro. no sé si vaya cast, no creo que vaya cast en esta pasada, porque sacó muy voto en la, en la, en la elección pasada, por bloque dice ¿sí, tío para una primaria, Sí, por bloque en primaria, por el otro claro. lado, vamos a tener a la, la antigua concertación o antigua nueva mayoría, y ahora ya ni siquiera sé cómo se llama en la cuestión, por el bien de Chile, ¿Mm? algo así, eh, le volvieron a cambiar el nombre. Sí, pero no sé qué nombre oh. tiene específicamente. Ahí tenemos PPD, PS, Demócrata Cristiano y Radicales. A los comunistas, los comunistas ya se fueron ya con el Frente Amplio, con el fraude amplio, pero también están peleados con ellos, así que ahí va a ser algo extraño. Entonces, pero en ese sentido, profe, por ejemplo, si los comunistas se fueron con el fraude amplio, ¿tendría que competir la vea con el epidemia Sí, sí, en este caso sí. ¿Y el medio se va a tirar otra vez? Mira, están diciendo que sí, que no. Yo en creo que uno está viéndose ya con la piscina. no aprende. <risa> no, si la gente no lo quiere presidente, porfiado Mira, bueno, el hecho pero... es que si se tira para constituyente no gana. Bueno. <risa> Ni siquiera lista ganaría este loco. Debe ser porque la Karen ahora se quedó sin pega. Que, que uh, tirarse no. da, pues necesita trabajar, sí, pues necesita... Necesita Luca. Necesita Lucas, por eso se va a tirar, ahí está la cuestión. Claro. <risa> Entonces, sí, la, eh, en este caso, eh, por, por ese bloque estaría, viendo, hasta el momento solamente tenemos a Pancho Vidal y Ronaldo Muñoz. Otros decían que podía sin Insulsa, eh, Lagos la Weber, pero no, no veo a nadie más potente que Muñoz y, eh, y Pancho Vidal. Bueno, hay que esperar a que termine el mandato Piñera. ya queda más o menos un año y medio. Sí, pero las primarias tendrían que ser después de las municipales, me parece. Ah, ahora pronto. Sí, a ver, conozco las fechas electorales, vamos a ver. Ah, ya. A ver, ¿qué es lo que nos queda? 25 de octubre del 2020 ya fue, el Plebiscito Nacional. 29 de noviembre, primarias de gobernadores y alcaldes. 11 de abril, elección de Gore alcalde, concejal, constituyente oye oh, esa papeleta va a aparecer cartulina Sí. Eh, 9 de mayo eventual segunda votación para los gobernadores regionales, 4 de julio eventuales primarias para presidente de la república senadores y diputados, ya, es acá el 4 de julio, ese día del 2021 o sea, a, mi, a mediados de año se hacen las primarias ahí ya deberían tener ya los candidatos listos, claro porque el 21 de noviembre se hace la elección general de presidente, senadores y diputados malos los uh -huh. Oiga, ¿podría salir alguno, alguna sorpresa nueva? París no se va a tirar no, no se tira París. No, no. Me estaban diciendo que lo estaban toreando desde el fraude amplio. No, pero se pasaría, o sea, París sí se pasaría si se va al fraude amplio. Porque lo que, él, que criticó a, a todos estos personeros, y para qué vamos a decir decirlo, del fraude amplio no, no son de los trigos muy limpios, sino pregúntale a, a Providencia cómo quedó, o a Valparaíso cómo está quedando. Claro. Oiga, y dicen que la abuela también se quiere tirar a presidenta. Sí, pero la abuela tendría que ir a primaria. Y tendría y no, que renunciar. No necesariamente, porque cuando fue Osandón y cuando fue Cast estaban, no, casi, casi después se presenta a elección, pero Sandón estaba como diputado y, y no... Ah, pudieron seguir en sus cargos. Sí, pueden seguir en sus cargos, no, ahí no hay problema, aunque pierdan en la primaria. Así que ah, por ese bien, lado eh. no, ellos no van a tener inconveniente. sí que todavía queda harto paño que cortar, que harto que ver, pero empiezan a aparecer los candidatos. Yo digo que mi, mi predicción, yo creo que Epidemia llega por fuera, junto con el fraude amplio, Pancho Vidal le va a ganar a Araldo Muñoz, le va a dar una paliza de proporciones, y Joaquín Lavín va a llegar por el lado de la... de Chile Vamos, y por el lado a la derecha, vamos a tener a José Antonio Cast. ¿Era un posible escenario, profe, donde tuviéramos de candidato a Epidemia, eh, Vidal, por ejemplo, eh, quien más? Cast y Lavín. Sí, Lavín. Eh, jueguesela ¿Por quién se canta? ¿Yo? Eh. ¿Qué? ¿Que gane? ¿Que pase en la segunda vuelta? No, que gane, que gana. ¿Que gana? Eh. Uf, mira, yo creo que la segunda vuelta estaría entre Francisco Vidal y Lavín. ¿Ah, ¿Sí? Sí, y cualquiera de los dos que gane me da lo mismo Porque son la misma mierda con distintos no, con moscas, ¿no? Sí, pues usted lo dijo en el podcast pasado Más o menos en ese escenario Pero no le parece que a lo mejor Puede ser bueno que estén Esos dos personajes tirando ese candidato Porque puede ser un poco más mesurado Digamos, la gobernabilidad Que haría en el país Mira, Piñera era algo más mesurado y gobernabilidad cero Bueno, sí, tiene razón Entonces... Pero ojo, yo creo que Vidal tiene mucho más carácter que Piñera Sí, pero que también va a depender de los partidos que lo acompañan entonces, sí. ¿tú crees que Pancho Vidal va a tratar de solucionar el conflicto en el sur si tiene a los socialistas y a los comunistas hinchándole la cueva? No, yo creo que nadie va a tratar de meterse ahí, a menos no que sea un Bolsonaro el que salga en Chile, pero eso yo, yo lo veo prácticamente imposible. Claro, en este caso tendría que ser, eh, no sé, pues CAS, lo único que yo lo veo como con, con fuerza, como va a ser eso. Claro, pero CAS, la verdad que no, de presidente, no, no no creo, no lo veo con el apoyo necesario. Es que yo creo que esta elección se, se demostró que le, le falta, pero mira, si no es en esta, será la próxima, si ¿sí? quedan menos sí, de elecciones y, y todo eso... va a depender de, que, de, de, de cómo de cómo se vaya mostrando Cas yo creo que eh, lo que va a inclinar la balanza para que ni epidemia ni Cas puedan pasar a segunda vuelta es que ellos no van a tener primera interna claro o sea a lo mejor epidemia sí pero tú sabes que los comunistas no los quiere nadie entonces no no va a ganar <ríe> En todo caso no, no sé qué ellos. claro <ríe> Oiga, yo le digo esto porque igual ya está bueno de, de violencia en la Orocanía, ya está bueno de terrorismo, ahora otra vez una muerte, nunca levantar la muerte de un carabinero joven, con familia, con hijos chicos, y la verdad es que nadie dice nada, nadie dice nada. Bueno, todos dicen cosas así como al voleo O la verdad que eh, se nota que las cosas que se dicen Al final no se llevan a la práctica ¿no? Como palabras de buena crianza nomás pues el mismo presidente dijo Este crimen no va a quedar impune Ah, y la he dicho cuántas veces la Sí, ríe, ¿no? pues como para no creerle ya ¿no? Que, que el general Rosa se ponga los pantalones de una vez, anda a tocar un, un rati, anda a tocar un rati, sí. Pregúntale Oiga, a Dita No Noli cómo le fue. Referente a, a eso, ahí? profe, lo que dice usted, eh, creo que salió un cabo, la verdad es que no, no sé bien, tengo que revisar la información, pero creo que salió un cabo criticando al comandante Rosa, general Rosa, no sé. Sí. Y por, eh, por haber dicho todo esto, este cabo fue dado de baja. Sí, porque tú no puedes criticar a tu oficialidad, menos públicamente. Claro. Entonces, o sea, eh, tienen como una mordaza los pobres que ni siquiera pueden hablar. Sí, Yo, pues. Y ojo que esto también uh -huh. pasa en la milicia, en la marina, en todos lados, o sea, si uh -huh. tú, a, a, a ti se te ocurre hablar mal de tus superiores, ¡uy! Uh, uh, uh, porque la cadena mando se respeta. Sí, pero está bueno, ya, se pongan los pantalones. Eh, sí, yo creo que sí, que, que, que debería ponerse los pantalones, pero no era él el que tenía que decirlo. Claro. Y eso le costó la pega, lamentablemente. ¿Y ustedes saben el contexto en que murió este carabinero o no? Sí, mira, el, el carabinero estaba... Tienen que proteger a unas personas y un padre las casas, y cuando van pasando son emboscados por dos autos particulares y después de un enfrentamiento cruzado, que no alcanzó ni siquiera ser tan cruzado porque el carabineros trató de defenderse nomás. Uh -huh. eh, hay hasta un audio donde carabineros eh, pide apoyo porque lo buscaron y le están disparando. Y a este carabinero le cae un, una, una bala en el cuello y lo termina. lo termina matando. Creo que la el arma con la que le dispararon era como arma de guerra o una cosa así Eso no, no lo tengo claro No tengo claro del de, de calibre o, o cómo fue Supe que fue eso claro, Pero yo que... lo, lo, lo más triste que encuentro acá Saltaron mucha gente, así de porque el era un carabinero mapuche, y así como que, claro, ¿y dónde está la izquierda? que Sí, porque tanto defiende a los mapuches, que tanto defiende... Claro. Ah. Yeah. Pero para algunos izquierdistas dicen que el solo hecho de ser mapuche, o sea, perdón, el solo hecho de ser carabinero, es como traicionar a tu pueblo. Por lo tanto, no merece ni ningún perdón de Dios. ¿Ya? O sea, hay que matarlo si sí sí y tiene está total bien. justificación. Si, si es carabinero, hay que matarlo, da lo mismo si es mapuche o no mapuche. Ah, qué lindo. La misma lógica que tenía la feminista, po. Claro. Era eh, como una puta maraca, pero nunca paca, ¿te acordás Sí. Y que decían que ellas no eran, porque se habló de la sororidad con las carabineras, y ellas decían no. Ella, uh -huh. al momento de destruir uniforme, deja de ser nuestra aliada y se transforma en nuestra enemiga. Claro. Bueno, mentalidad de izquierda. Sí, pues. Pero mira, ¿Oí? yo tengo acá el comunicado de la CAM. Ya. Y sabéis que es bastante impactante y me gustaría que lo, que lo fuéramos analizando mientras lo voy leyendo. Ya pues. Porque está bastante potente. Mira. La coordinadora Arauco Mayleco Cam responsabilizó al estado chileno por la muerte del carabinero mapuche Eugenio naín Caniumil, de 24 años. Rechazó el proceso constituyente y reivindicó una serie de atentados cometidos en la macro zona sur. Y aquí empieza el comunicado. Como CAM, endosamos la responsabilidad al estado de Chile de la muerte del carabinero, al ser ellos quienes nos han instaurado como su enemigo interno, declarándonos la guerra, toda vez que se han puesto del lado de los intereses del gran capital generando un conflicto de baja intensidad para así militarizar y dar rienda suelta a la represión selectiva e indiscriminada a nuestras perdón, distintas expresiones de lucha, indicó la organización mapuche en una declaración. O sea, partamos con ese primer eh, esa primera parte, uh -huh. porque en verdad es bastante potente, o sea, le echan la culpa al Estado de Chile, no al que apretó el gatillo, ojo, no ah, que claro. al, el, al que apretó el gatillo, una blanca paloma que se está defendiendo de un Estado opresor. Siempre es así, vos, de Continúan. Así como hay bajas en las filas del enemigo, también nosotros hemos vivido el asesinato de nuestra gente. Cacho, part partimos mal ya. Hay bajas en las filas del enemigo, o sea, para ello el Estado chileno es el enemigo. Carabineros es el enemigo, los militares son el enemigo. Claro. Cuestión que asumimos con dolor y rabia, pero somos tajantes al sostener que tanto las muertes bilaterales pasadas y futuras son y serán responsabilidad del Estado criminal y de sus distintos gobiernos de turno, en este caso por la acción de carabineros que siempre ha actuado como guardia pretoriana del capital, asesinando, matando, baleando a niños, ancianos, mujeres y haciendo montajes en contra de nuestro pueblo, añadió. Ay, esto ya es, es como para ir a, a declarar estado de Sirio. O sea, yo creo que el el ejército debería sí o sí intervenir en esa zona, con todas estas declaraciones de estos tipos porque, porque, estos tipos porque, porque de esto, esta es una declaración abierta de guerra o sea esto es brutal. ¿Sí? ¿Sí? sí. también afirmó que la actual aspiración plurinacional y la participación indígena en el proceso constituyente configuran la exp expresión contemporánea de una lógica colonial de sometimiento con la cual se intenta poner una camisa de fuerza al huaychan y a la autonomía mapuche ya que estas se encuentran subyugadas al mismo mecanismo partidario chileno que ha protegido al gran capital de manera histórica con esto está hablando de independencia no, O sea quieren hacer un país aparte, cortar Chile Sí, cortar Chile efectivamente y claro. autogobernarse Exacto, pero aún así quieren que los subsidios y los bonos del gobierno siempre estén ahí Ajá, ah, si hay platita por medio, claro, obviamente que venga para acá obvio, pacame. y ahí no le hacen asco al capital No, Dice, hacemos un llamado al pueblo mapuche a no caer en este voladero de luces, ya que la autonomía se consigue mediante la lucha territorial, no desde arriba, y sin mendigarle cuotas de poder ni agacharle la cabeza a nadie. Lucha territorial, esto es guerra, guerra de guerrilla. ¿Y Así como las FARC va... en Colombia, como uh -huh. lo, los zapatistas que le encantan a la profesora de la muerte, ahí en la zona de Chiapas. ¿Pero usted cree que con esta declaración eh, de la cam va a pasar algo como tal? a que todo ahí, es lo mismo van a seguir matando gente, van a seguir matando carabineros eh, sin distinción porque no, no miran si son mapuches no miran, no, no miran nada es que ahí está el problema y el gobierno la verdad es que no va a hacer absolutamente nada y ya este gobierno eh, de, de tenemos, como decía usted ante un parlamentarismo de facto y el gobierno solamente está para administrar y por eso es que es tan peligroso todo lo que está pasando. Uh -huh. Mira, continúa. El proceso constituyente no garantiza una transformación de tipo estructural que resuelva los problemas de fondo y la violencia colonial a la que estamos sometidos. Añade la nota. O sea, siguen llorando por las cuestiones del pasado. Claro. Ah. O sea que, claro, a ver, por ejemplo, eh, hay, hay, hay otros pueblos que no se han podido desarrollar por violencia colonial. Oh, qué terrible. Yo veo que hay pueblos que están bastante bien. Sí. Comunidades que están bastante bien y han, han sufrido también, entre comillas, a. Esa famosa violencia colonial a la que tanto hablan. Finalmente, la CAM reivindicó los siguientes atentados ejecutados por organizaciones de resistencia territorial. La máxima lo hablan. Fundo Rucamanque, Forestal Mininco, cinco maquinarias de última generación completamente quemadas en Temuco. Sector Chamaco, Forestal Mininco, un camión quemado en Carahue. Fundo Santa Elena, tres tractores, una retroexcavadora y un camión, Camino Freire y Villarrica. Fundo El Puma, Forestal Arauco, dos cosechadoras en Panguipulli. Fundo Los Tallos, de Forestal Arauco, dos cosechadoras también en Panguipulli. Fundo San Ernesto, Forestal Mininco, un Skyder, un Trineumático y un, cont un container en Contú moment. Maquinaria del Lonco, Ancento Norín, Treguén O sea, contra su mismo pueblo ¿verdad? Contra su mismo pueblo Los Riecos, Forestal en Chile, un camión y un contenedor en Porranque Fundo La Castilla, Forestal Arauco, cuatro cosechadoras y una camioneta en Loncoche Fundo Pichibuero, Forestal Mininco, Besalco, seis maquinaria y tres camiones completamente quemados en Mulchen Hasta mira hasta dónde llegaron, hasta Río en Mulchen Fundo Sobaya, Forestal Mininco, cinco maquinarias y dos voces sabotea saboteados en Los Sauces Ruta por El manco dos camiones forestal de Forestal en Lomanco. Fundo Vista Hermosa, Forestal Cautín, Maquinaria Incendada y en padre las Casas Fundo Antofagasta, Forestal eh, Cautín, maquinaria quemada en Treigén Fundo San Carlos, Forestal Mininco, una maquinaria y un camión quemado en Selva Oscura. Fundo Nahuelcura, Forestal Mininco, siete maquinaria y tres camiones completamente incendiados en Cunco. O sea, todo eso atribuido a la cama. Todo esto, no, ellos mismos se dicen que, que lo hicieron. Por eso, o sea, sí, se lo están atribuyendo. Se, o sea. se atribuyen. Horrible, horrible lo que está pasando acá. Y esto queda como una anécdota, así como que, no, mira qué lindo los niños lo que dicen. Sí, pues, profe. Entonces, oiga, y, y por otro lado, otros personeros también de la política salieron a condenar la muerte del carabinero. Pero obviamente que la gente ya no les compra, no les compra. Por ejemplo, tenemos un eh, Twitter de Alejandro Guillé, quien dijo que, que tenía ganas de cambiar este país juleado. Ah, verdad. ¿Ya? <risa> <risa> y que dice, mi más firme condena al homicidio del carabinero. Gin Nain Kani Mui... Kani... -Mu Kani mil y mi solidaridad con su familia poner fin a la violencia de la araucanía que hoy suma a este triste hecho de Metrenco es un desafío que todos debemos asumir como propio no queremos más violencia después de que dijo que este país era un país culiado sí ¿ya? no el, el problema es que todo el mundo puede decir no no queremos más violencia yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso ya pero no puede ser? lo creéis. fíjense que después Sergio Méndez en el mismo Twitter eh, sí. dice a él, y dice, hipócrita. Tú fuiste el que dijo carabineros, es un lumpen uniformado. Esto es historia, está escrito y está grabado. Y me consta que yo vi los Twitter de que decían eso. Verdad, no, uh -huh. oh, si sí, estos es locos se contradicen de una forma increíble. Por ejemplo, Giorgito de Peleito, ah, tan amoroso. Sí. Eh esto lo decía, eh, creo que antes del plebiscito, no tengo la fecha exacta, pero decía, lo habíamos anunciado y hoy en primera instancia, subcomisión mixta, rechazamos el presupuesto de carabineros. Si bien es el primer paso legislativo, necesitamos refundar a las polic policías. Y mientras tengamos violaciones a los derechos humanos y escándalos financieros en la institución, ni un peso más. ¿eh? Pero mira, y ahora... Eso... Eh, sí. Ah, no, dale, dale, dale, bueno, ahora. Y ahora que muere el carabino, dice terrible noticia del asesinato del carabinero de tan solo 24 años. Condolencias a la familia y ojalá los tribunales logren encontrar a los responsables de este crimen para que se haga justicia. O sea, eso ya es ser carerraja. Mira, en todo caso, el tema que él habla de que ni un peso más, mentira. Porque si los diputados no se ponen de acuerdo con el presupuesto, se vota la ley original. Así que el presupuesto que entregó el Estado ya está asegurado. Claro. Bueno, y la otra que salió también con sus Twitter de condolencias fue Camilita ah que dice, es una tragedia el asesinato del Cabo Segundo, este crimen debe ser esclarecido y los culpables se en a la justicia, no hay espacio a interpretaciones ni a utilizaciones políticas con esta tragedia, ¿Ya? pero usted revise el Twitter de Camerita la ahí para atrás y todas son eh, incitando el odio incitando a que los orcos eh, maten a los carabineros, por, eh, poco menos incitando a los terroristas, apoyándolos y ahora viene a condenar la, la muerte de este carabinero claro, o sea, o sea, ella Lanza la piedra pero esconde la mano. ¿Qué más se puede esperar? Po? Sí, pues, así que eso, pues, ya me dio raya también. Sí, me enojé también. Sí, así que vamos a una pausita y ya regresamos con las recomendaciones eh, en la capital de los signos Traemos muy buenas recomendaciones. Buena, buena, buena. Con buena, w buena, B de, buena, con W de buena. Déjale, buena, buena. Ya volvemos. La capital de los simios. Ya regresamos con su programa favorito denominado La capital de los simios. Excelente. Uh, uh, uh, uh, <risa> Igual a Golmono. Uh, uh, uh, uh, <risa> Así nomás, pues. Sí, pues. Y volvemos, volvemos, para poder comentarles que nos pueden encontrar en distintas redes sociales. Por supuesto. ¿Dónde nos pueden encontrar, profe? Usted nos puede encontrar en Spotify para irnos escuchando tranquilamente desde su casa al trabajo. Ah, verdad que no tienen trabajo, chuta. No, que el oh. profe. es diabólico. Pero no importa. Nos pueden ver en su casa a través de YouTube. Ah, verdad que ya no tienen internet. Oh. Oh. ¿A quién se está refiriendo, no profe? <risa> Usted nos puede de encontrar todos los lunes a las 10 de la noche por fm.cl déjale, muy bien pero en Chile lo dudo ya. Oh. Pero en el resto del mundo sí, nos pueden encontrar ahí en .cl.fm.codio, profe, si no estamos tan mal. A menos que tenga no, BTR sí puede. Claro, pero, pero BTR con la con la B alta, ¿cierto? Ah, claro. Claro. Pues eso. Si no nos llega la mierda No. Exactamente. Y es tan terrible la aguja Sí. Bueno, también. En, eh, en todas nuestras redes sociales, como dice el profe, nos pueden encontrar eh, y nuestro mail, profesor, ¿cuál es? Capital de los simios, arroba, Capital con K. Muy bien, excelente. Sí, profe. excelente ¿vale? Oiga, profe, ¿sabe que después del plebiscito eh, se abrió un proyecto y bueno, esto también va a estar en la constitución, en donde le van a cambiar el, los nombres a las comunas de Santiago? Está bien, llavo? ya, era hora Sí, pues. Sí, bueno. Sí. Vamos a poner un, un, más o menos unos nombres un poquito más acorde a lo que va a hacer esta nueva. La constitución y ya lo que hace el país después en un tiempo y y es pues sí pues mire Quilicura se va a llamar Cura. Eh, Kievikura <risa> sí y Las conde ¿Ya? se va a llamar Lavinburgo ah obviamente no yo pensé que iba a ser Lavingrado, no pero Lavinburgo también sí sí pues <risa> eh, Macul se va a llamar Moscul. Moscúl claro <risa> claro eh, Peñarolén sí Vendría, vendría siendo Peñalolev. Ah, Peñalolev, ya. Sí. Pudahuel, Pudahuel Grado. Pudahuel Grado, obviamente. ¿Y Loprado? Claro. Loprado, Lopradostock. Lopradostock. ¿Renca? Eh, Rencrania. Rencrania. ¿Y Santiago? Santiago Dortmund. <risa> ¿Y Recoleta? Recoleta, a ver, Recoleta vendría siendo Recoslovaquia. Re <risa> Independencia vendría siendo indepercústica. Con Chalingrado. Hoy San José de Maipo ¿A va a ser San Dimitri de Maipo. Ah, San Dimitri de Maipo. Sí. El bosque. ¿Ya? El bosque. El bosque. Tengo otra mira. San Bernas la pintana Slav. May La reina Stetliana. Padre Stalingrado. Yugoslavia. San Jacob. Pakistán. Por, por, por Pedro, y por Pedro y... Los Pejoró, Claro. Serrillosky Extracción central Chernobyl. Oiga, tan buenos los nombres que se piensa para la... Sí. Eh, como una... Yugosnavia. Con Chalingrado. Con Chalingrado. <risa> <Nunozeldorf>. Claro, <risa> Y también algunos comercios van a empezar a cambiar sus nombres como Sodimarx. Sí, es donde están las herramientas del proletariado. Los me, lo mejores, martillos y. Sí, a mí mi mamá me mandó el otro día a comprar una leche ¿Ya? Eh, al supermercado. Y llegué con una soproletariado del supermercado ¿Sí? Unimarx. <risa> Están buenos los nombres, profe. Eh, tiene ingenio la gente. Tiene ingenio. Mira, en, en, entre la desgracia, la gente... Estamos en Chile. qué estamos con cosas. Sí, pues. En Chile la gente sabe cómo sobreponerse a, la, a los momentos de desgracia, entonces... Sí, y sabe vivir en momentos momento tristes. Sí. <risa> Eh, Don Station, antes de ir a las recomendaciones ¿eh? Le quiero ¿Sí? eh, Hacer un, un, un pequeño recordatorio De qué es lo que se viene para esta semana Ajá. Que eso no está en la pauta Así que eh, no me ponga cara era sorprendido porque... No, diga nada más pues, eh. Para esta sí, semana tenemos Empieza sí, a buscar y no encuentro dónde está claro, no, no encuentro bueno. es que, sí, Me acordé a última hora Y es importante de decirlo Para esta semana, ¿Eh? eventos que van a ser noticias El día martes la elección presidencial de Estados Unidos Ah, el día martes ya Sí, el día martes que la oh. próxima semana yo creo que vamos a tener ya como la, la, la cobertura qué fue lo que pasó quién ganó quién perdió si la encuesta la chuntaron o no la chuntaron ya se entonces tírese un, un una, una encuesta al tiro o sea una perdón no sino que quién gana gana Biden gana Trump? mira después de la última predicción no pienso decir ninguna <risa> <más>. <risa> Gana Biden por 50% de los votos. Mira, yo creo que Biden va a ganar en el voto popular, pero ¿Ya? Trump va a ganar en el voto colegiado. Y por lo tanto Trump va a seguir siendo presidente. Allá las elecciones son bien extrañas, en el sentido de que si uno gana en un estado, el otro no. Creo que los estados deciden quién gana. Algo claro, así. O sea, es que Los estados te entregan eh, cierta cantidad de cupos ah, okay. del colegio electoral. Y tú sumas la cantidad de cupos o de delegados que se le denomina. Y el que tenga más delegados gana, independiente de la votación. ¿Pero qué dice la encuesta al día de hoy? La encuesta están diciendo que Biden va a ganar más o sea, más que lo que Hillary le iba a ganar a Trump. Y en la encuesta se equivocaron. Pero esta vez dan un, un margen más amplio para Biden. ¿Ah, sí? sí. El drama es que en, en Estados Unidos hay bueno, por el tema del coronavirus también, la gente no es muy buena para votar ¿Mm? y más del 50% ya votó por correo, porque más encima los gringos tú puedes votar por correo. Ah, qué fácil. Sí. Entonces, eh, hay hartos factores que va a haber que analizar que son externos a esta... que se van a dar por primera vez para esta elección entonces a ver si gana o pierde trump y porque Trump ya está llorando o sea desde ahora ya está diciendo que todo es que va a haber fraude que él dice que ya le avisaron que va a haber un fraude grande y que está todo complicado así que si está llorando desde con anticipación es porque probablemente pierda pero va a estar muy cerrado muy muy muy parejo no como el plebiscito <risa> ah, no le van a volar la de retram, por lo sí, menos. No. Oye, ¿qué Logro... otra cosita tenemos sí. más importante? Lo otro que va a pasar esta semana, tenemos a partir del lunes el Cyber Monday. Dale. Así que vaya, busque nuestro programa anterior, que de hecho le vamos a dejar un, una etiqueta si lo está viendo en Youtube este programa lo va, va a tener una etiqueta arriba, eh, donde le vamos a dejar el programa que nosotros hablamos del Cyber Monday, con las páginas que usted tiene que revisar para ver si se lo están cagando o no sí, pues. porque muchas veces las cuestiones suben de precio durante esta semana y a partir del día lunes empiezan a bajar de precio y al final no era una baja tan sustantiva ni el 90% de descuento que te prometían en... no. no, la verdad no lo era así que yo creo que esos van a ser los dos grandes temas, los más importantes que vamos a tener durante esta semana, a menos que ocurra cualquier otra cosa. Bien, pues lo vamos a estar comentando entonces en el próximo capítulo. Y en una de esas, a cruzar los dedos, podemos tener un invitado sorpresa muy importante e interesante. Déjale, crucemos los dedos. Sí, sí, crucemos los dedos. Sí, pues. Oiga, profe, ¿y qué nos trae para esta semana? Una recomendación. Pero antes me gustaría Me gustaría que habláramos y recordáramos a nuestro gran amigo, pues. Ah, de Que vera, siempre nos está apoyando sí, aquí. Porque no, ¿cómo nos vamos a dar recomendaciones si no vemos qué vamos a recomendar? En eh, la nueva forma de la televisión que es Rolandini PTV. Efectivamente. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. contenido de más de 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para smart TV. TV Box, Apple y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan al programa Capital de los Simios e tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información, directamente al WhatsApp de Rolandino es más 569-78690812. Más 569-78690812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver en televisión. Excelente. Excelente fuerte aplauso okay. para Ronald fuerte aplauso para amigo Ronald que nos permite también ver la serie y traer las recomendaciones Sí, pues que por ejemplo para el día de hoy les traigo una una película que está bajo el lema de falso documental aunque la verdad la verdad sea dicha yo creo que para la gente que participó en esta película, sí se trató de un verdadero documental. ¿De qué sí. estamos hablando? Me el, el, el nombre es largo, pero si yo les digo lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán, ¿usted qué me diría, Station? Me suena a, a, a Great Success. A Borat, <risa> efectivamente. <risa> Borat va a ser una película que bueno, es la película es bastante antigua es del año 2006. ¿Pero por qué es, eh, estoy hablando de esta película ahora? Porque acaba de salir su segunda parte en Amazon y obviamente en Rolandine PTV. La tenemos, de hecho la vi ahí en excelente calidad. Está doblada y subtitulada, como le gustan, para pa todos los gustos. La, <risa> la recomiendo en, en idioma original. De verdad la recomiendo en ¿Sí? idioma original, sí. Borat, el comediante Sacha Baron Cohen, eh, tiene, tenía varios personajes. Entre los cuales estaba este periodista de Kazajistán que la gracia era que su forma de ver la cultura era tan contraria a lo que es occidente que la gente se sentía incómoda y como que chocaba este tipo de cultura por ejemplo esta persona era muy antisemita, odiaba a los judíos, tenían una corrida contra los judíos que era tradicional allá, obviamente todo esto es mentira y exagerado, pero la gente los creía entonces, mostraban a este pueblo como un pueblo al pueblo de a la gente con convicciones demasiado bárbaras, demasiado antiguas. Como, por ejemplo, que las mujeres no podían leer, no podían escribir, no podían manejar autos, no podían hacer este tipo de cosas. Las mujeres duermen en jaulas, por ejemplo. Así debería ser. Oh. Así, claro. Entonces, por ejemplo, en la película Boratuno, llega un momento en que Borat va a hablar con un grupo feminista. Ah, sí, recuerdo esa parte. Y esa parte, pero es magnífica porque Borat va y se ríe así como, te está riendo, sí. y la gente obviamente no tenía idea que estaba hablando con un cómico, pensaban que de verdad la persona era un periodista de Kazajistán. Oiga, Borat hace famoso Kazajistán desde que lanza su película, porque no se conocía como país como tal, pero se lanza como a digamos, lo lanza a ser famoso eh, Borat. Claro, mira, de, de primera, el gobierno de Kazajistán, pero se emputeció así pidieron indemnizaciones millonarias porque le estaban faltando el respeto a la gente de Kazajistán, que la gente de Kazajistán no mataba judíos, ni lo andaba persiguiendo, que la gente de Kazajistán no se casaban en entre primos, no sé porque la gente de Kazajistán en el fondo no era tan bárbara ah, pero yeah. a la larga, a la larga el gobierno entendió que la película los puso en el mapa y mucha gente quiso visitar Kazajistán y reírse en el fondo con ellos de lo que había hecho Borat. Por lo tanto, el gobierno entiende que, que esta película a la larga los, los terminó favoreciendo. Los que no quedaron felices es una aldea de gitanos en Rumania, que es donde parte la película. Supuestamente Borat está en una aldea de gitanos donde él dice que es parte de Kazajistán y donde muestran, por ejemplo, ¡hey! ¡él es eh, eh, Steve! Bueno, no se llama Steve, pero un, un, un nombre raro. Y dicen, ya, él es el soldador y además es médico. Él hace el aborto acá a muchas mujeres. Y es lo que sale apuntando con el dedo, así. Muestran a cabros chicos con fusiles, con ametralladora. Un auto tirado por caballo, ¿no? Sí, una cuestión muy surrealista. Calles de tierra, con agua, con la caca por ahí pasando entre medio un canalcito. No, condiciones paupérrimas. Pero muestran así como que ese es el mundo y que él viene de ahí, que él es feliz, toda la cuestión y que la vida es normal ahí. Claro. Entonces, él llega a Estados Unidos eh, para aprender cómo los estadounidenses eh, han llegado a ser tan tan bacanes y a, a aplicar esas lecciones después en Kazajistán. Esa es la idea central de la película. Entonces, él va y se empieza a entrevistar con distintos tipos de personas, pero que el... el choque cultural así es, es brutal y la gente de verdad que está siendo entrevistada de repente piensa así como pucha pobrecito eh, él de verdad no, no sabe que estas cosas así como que ya no se llevan o no, o no existen obviamente lo digo así muy suavemente para no hacerle grandes spoiler claro la gente que no ha visto la película del 2006 claro pero eh, les digo se van a recagar de la risa recagar de la risa porque Borat dentro de todas sus incoherencias que, que trae, él, él va con un eh, productor, que va con ah, él. Ah, productor, claro. Sí, que okay, es un amigo. Y tienen unas situaciones bastante hilarantes. Y de verdad, en esa película solamente eh, estaban contratados Borat, el productor, eh, una, una negrita que actúa con él, que, que hacía de prostituta, y Pamela Anderson. Ah, Pamela Anderson sabía. Sí, sabía. De Borat. Sí. El resto... De toda la gente que sale en la película, no tenían idea que estaban siendo filmados para una película. Algunos ni siquiera sabían que están siendo filmados. Llega un momento en que Borat llega a Texas y se mete a un rodeo. Y en ah. ese rodeo, él canta el himno de estadounidense y después canta el supuesto himno de Kazajistán. Donde dice que Kazajistán es el, el mejor país del mundo y los demás países la, literalmente la chupan así. <risa> y toda la gente comienza a pifiarlo, a pifiarlo. Y el loco va y empieza a decir, ah, sí, muertos los judíos. Y toda la gente... ¡Ah! <risa> Pense que fue pero para la cagada sí, para la cagada Oiga, profe. Estaba la, la guata riéndome Y una consulta. Usted que, bueno, vio las dos películas. Yo aún no he visto la segunda. Pero ¿es necesario ver la primera para entender la segunda? O... Sí, -totalmente, totalmente. Totalmente. ¿Sí? Sí, sí. Sin las, si tú te ponías a ver la segunda sin haber visto la primera, no vas a entender nada. No, y, ah, okay. y es más, la segunda tiene momentos bastante potentes. Así como de vergüenza ajena que tú decís, como, ah, aguántenlo, aguántenlo. <ríe> porque no es tan cómica como la primera. Vendría siendo más incómoda que la primera. Mira. Sí, mucho más incómoda Bueno, cuando ustedes ¿Sí? ven la primera y vean lo incómoda que son algunas situaciones eh? Eh, Como por ejemplo, no sé, por Borat siendo invitado a una, a una fiesta en el sur de Estados Unidos, en estas casonas grandes, y él empieza a comer y se echa como el, la, la servilleta al cuello y se limpia con las manos y, y puras cosas así que tú decís... Chuta, eh. Oiga, eh, pero esta película es mucho más hilarante que la primera. No, no eh, la, primera, la primera es más hilarante, la segunda es, es un poco más seria, es un poco más emotiva. Ya. Yeah. Porque aparece un personaje nuevo que, que va como a, a darle un giro a, a, a, a toda esta película y no, aguántela bien hasta el final porque en verdad vale la pena ojo, no es tan cómica como la primera para que no vayan con la expectativa tan alta de que van a ver algo tan bacán los primeros 15 minutos sí son para cagarse la risa de ¿Sí? la 2, de II, sí, son para cagarse la risa después Buena. baja un poco y eh, después vuelve a subir y remata demasiado bien hay, hay no, no de tanto spoiler pero ¿hay sí. algún artista invitado o hay alguna personalidad destacada dentro de la segunda película? bueno, tratan de meter con el vicepresidente Pence ¿Ya? Eh, y con el, el ex alcalde Giuliani de Estados Unidos. Ah, ok. Y de ¿Y hecho alguna... y después se armó una polémica muy grande una vez que se estrenó la, la película con el mismo alcalde. Que tienen que ver, tienen que ver lo que pasa con el alcalde Giuliani para que, para que puedan entender la, la ¿cómo se llama esta cuestión? ¿Mm? El, ¿por qué estaba tan enojado el, el, el alcalde? Ajá, buena. Sí, porque también como que se lo rolearon, Ya, yeah. algún fonda... artista, algún actor famoso que aparezca, eh, sí aparece eh, eh, ¿cómo se llama este el náufrago? el ah, Tom Hanks, Tom Hanks, sí, Don ah, Hanks. perfecto. Ya. Yeah. Sí, aparece Don Hanks. Eh, ¿Quién más famoso? No, no se meten con más famoso, Pero sí se meten con la sociedad Y ojo, que la película es como muy actual De hecho, hay una parte en que están todos en Estados Unidos cerrados por el coronavirus Y este loco se va con un grupo de gente a su casa A... Ah, buena a, pa a pasar la cuarentena Buena Así que, no, es demasiado actual la película O sea, como que la filmaron ahora hace poquito uh -huh. Y la sacaron al tiro al aire Así que como... Buena No hubo postproducción ni nada Bueno, es que tampoco la necesita Así, esta cuestión como... Como digo, como tipo falso documental Donde la gente de verdad piensa que la están entrevistando <risa> no sé, este, este personaje, por ejemplo, tuvo. Eh, Sacha Baron Cohen tuvo, tuvo otros personajes como Ali G. Show, donde ah, interpretaba a sí. un rapero, un rapero tipo maleante, que hablaba con político y le hablaba con palabras malas y toda la cuestión, tipo así como del Bronx. Tenía otro que era de uh, uh, Austria Gay TV, donde uh, hacía un. Bruno. De Bruno, claro, que era un reportero de. No, era un modelo, más que un reportero. Era un modelo gay que hacía entrevistas. Claro. Sí, pero es muy cómico los personajes que tiene. Sí. Y, y muy rupturista, o sea, el, el, el loco cuando uno dice hacer bromas pesadas, se acuerdan de esa broma del, del, del payaso asesino, ya, eh? que cortaba la cabeza de los brasileños, que la gente salía ¿Sí? corriendo, o esa broma en que los locos colocaban estaban en un paradero y aparecía un punto rojo y salía el disparo y la persona caía, sí, y todos salían corriendo. Ya, ese tipo de broma es lo que hace Borat. Ese tipo de incomodidad que hace sentir a la gente. Claro. Entonces, wow. Eh, Recomendación, sí Verla con niños, jamás Jamás, jamás. esto es peli esto es para adultos No es porque salgan ni sexo Se Ni cruda. cosas muy explícitas Claro, no. pero lo los comentarios y las cosas que hace Es para gente con criterio bastante formado O deformado, no sé cómo decirlo no, son... para, <risa> <risa> para gente des con descriterio formado <risa> eh, Así que recomendable eh. Como les digo, está en Amazon Dura una hora treinta y minutos Está, está, es, es cortita, está, también está, está bien, al, sí, por, por Rolandini PTV, usted la puede encontrar también, y va a pasar un rato bastante entretenido con el famoso Borat de la República de Kazajistán, Excelente, y, si usted, y si usted no está escuchando desde Kazajistán no se enoje, aprovechó de que su país haga más famoso, así que <risa> está bien está Exacto. bien <risa> Excelente, profe sí, pues. ¿Y usted, Don hecho qué nos trae para esta semana? Mire, yo le traigo un jueguito antiguo ¿Ya? Pero ¿Por qué voy a recomendar este juego? Porque, eh, Bueno Como sabemos eh, Murió a los 90 años El gran Sean connery Oh... ¿Eh? El eh, Super Agente 007. Sí. Bueno, y tenía muchas películas son, y personajes míticos también en, en, en, en Indiana Jones. ¿eh? Me parece que la última que actó fue La Liga Extraordinaria. Creo que sí, creo que fue una de las últimas. Pero pedazo su película también, porque sí, como del, po 2000, no, del 2003, 2004, por ahí. Claro. Muere a los 90 años y. Bueno, donde dejó un legado de grandes películas y también algunos eh, videojuegos Y en este caso yo voy a recomendar un videojuego que fue en el único que él participó Y puso su voz y eh, también sus su facciones, digamos, su cara ¿ya? Para que hicieran moldeado a los personajes y todo esto Esto se llama 007, desde Rusia con amor Así se llama el juego, igual que la película ¿ya? Este videojuego eh, salió para Xbox eh, clásica ¿Ya? la primera Xbox, también para PlayStation 2, eh, Gamecube, y eh, también para PSP, la consola portátil de Sony. Eh, es un juego de acción, ¿ya? de disparo, donde eh, la trama del juego es que eh, la gente 007 tiene que proteger a la hija de un ministro británico, y ahí se la raptan eh, una serie de terroristas que tienen una, eh, digamos, una legión o una, un grupo que se llama Octopus. Ya, yeah. yeah. Desde ahí, obviamente, uno tiene que eh, cumplir la misión de rescatar a la hija de este primer ministro británico yeah. Pero bastante entretenido el juego El juego en tercera persona, de disparo Podríamos decir que es como un Max Payne Para la gente que entiende los juegos Que es como un Max Payne, pero al estilo de 007 Y el juego eh, lo pueden encontrar eh, con la voces original de Sean Connery Y también con las voces de algunos de los personajes de la misma película de eh, 007 de Rusia con Amor Ah, bueno para darle Así más que, emoción ahí más para sentirse como dentro de la película sí, pues. y obviamente también con la banda sonora original y todo eh, estos juegos si bien por ejemplo son de juegos antiguos lo pueden encontrar también para eh, emuladores de pc actualmente Y no pesan tanto la descarga son bastante liviana y eh, lo pueden jugar un poquito más mejorado en ese sentido. Y si no, obviamente, eh, rejueguenlo si es que lo tienen, eh, como yo, <ríe> en eh, formato físico <risa> para alguna de estas consolitas Para recordar a John Connery, que los dejó hace poquito, y, y este juego que está bastante entretenido No, buena Así que eso, profe. Buena cosa. Oye, yo tengo ganas de, de, de hacer una última pequeña recomendación que se me había olvidado. Dígame. Pero esto no es de película ni nada, sino que es una pequeña eh, recomendación literaria. Ya. JJ Canus, colega mío, uh -huh. por fin sacó su libro que se llama El infierno puente altino. ¿El infierno puente altino? Sí, El infierno puente altino, en donde él habla de lo que es Puente Alto en la actualidad. Ah, y lo interesante. Habla de, sí, lo habla desde las vivencias de la calle, ¿Ya? lo habla desde las vivencias de los carretes, desde la vivencia de las vivencias de de cómo la gente, de cómo uno puede ir conociendo los distintos sectores al, al, al estar eh, saliendo a tomarse un trago con distinta gente Hay, y son recopilación de distintos microcuentos que, que, que van ocurriendo eh, hay un cuento emblemático que se, que se llama ¿Qué saben de calle los giles? <risa> <risa> y cuenta una historia bastante potente que pasa entre... bueno, todas las historias son eh, bastante potentes, algunas muy crudas pero es la realidad que se vive en, lo, en los distintos sectores, sobre todo cuando, cuando de repente uno anda eh, envalentonado por el licor, ya <risa> y no anda midiendo consecuencias y se anda botando a chor a veces con todo el tipo de personas. Ah, bueno. <risa> eh, eh, eh, bast son bastante ágiles la, eh, de lectura. El, el libro, bueno, usted lo puede encontrar directamente. Usted busca JJ Canu y lo puede encontrar. El infierno cuenta Altino uh -huh. tiene un valor de 12 mil pesos. Libro original, si quiere, se lo pide que el mismo autor se la autografía Así que le dice que va de parte el profe y le, le, le va a hacer un descuentito. Ah, qué buena, profe, excelente. Así que totalmente recomendable el libro y eso. Así que felicitaciones a JJ Canus, que es su seudónimo, obviamente. Uh -huh. Na nadie le va a poner JJ a su, a su hijo. <risa> no sea. Sé, ¿eh? Claro. Habría que verlo. Sí. Bien, pues, profe, excelente. Buena recomendación se mandó al final. Y estamos llegando al final de un nuevo episodio de la capital de la Sí, Resines. pues, profe, estamos se nos llegando súper rápido. Sí, pues, se nos pasó rápido. Sí. Y, eh, ya la próxima semana vamos a estar un poquito más lúdicos, porque sí. el tema político igual empieza a cansar un poquito. Entonces, ya pasó todo el tema del de plebiscito. Eh, veamos que, que se viene de aquí para adelante. Igualmente vamos a estar con el tema de política un ratito. Eh, también hablando de la contingencia pero también algunos temas eh, un poquito más livianos. Se nos viene la Navidad, cabro, se nos viene la Navidad. Sí, pues, se nos viene la Navidad. Oye, pasó rápido el año, profe. Sí, se nos viene el mes de María. Chao. Oh. ¿Sí? porque va a la iglesia. Claro. No sé, si, si, quiero otro feriado, si eso es lo que quiero. Ah, ahí está. Bueno, ¿para qué? Si estoy encerrado, si queda lo mismo. Sí, pues. No sé qué es. igual se va a ir de vacaciones unos días, profe. Claro. Si le gustó el programa, déjenos un comentario abajo, en la cajita de comentarios en YouTube, o escriban bueno, en, en Facebook, háganos saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, eh, y eso, pues, muchachos, agradecidos de todo por ver, llegar hasta acá, donde esté como siempre, un placer. Igual, pues, profe, un abrazo a todos, cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana y chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, la capital, la capital de, los de los simios. simios. Uh